El presidente Evo Morales anunció de manera oficial el ingreso de Bolivia al sistema de 114 países que utilizan la apostilla de la Haya, que permite simplificar trámites de legalización de documentos requeridos por extranjeros y ahora también beneficiará a los bolivianos en el exterior. Por ejemplo, un documento público requería si pasar hasta por seis etapas, es decir, diversas oficinas de instituciones públicas ahora solo debe obtener el documento en la entidad emisora y acudir a cualquiera de las oficinas de Cancillería para quien, en el tiempo aproximado de 15 minutos, se apostille. Desde hoy se simplificará el actual proceso burocrático. A partir de la plena vigencia del sistema de legalización simplificada, con apostilla, se realiza la cadena de legalizaciones diplomáticas, herencia de prácticas coloniales que obligaban a quienes querían legalizar documentos, peregrinar por sucesivas legalizaciones, firmas, sellos, con costos y sobre todo con pérdida de tiempo. A partir de hoy. Bolivia se suma a los 114 países miembros de la postilla de la Haya en un trabajo coordinado entre varias instancias del Estado, con un solo objetivo, simplificar el proceso de trámites para los bolivianos dentro y fuera del país. Bolivia se suma a este sistema de simplificación de trámites con el firme propósito de fortalecer la gestión administrativa y la transparencia en la lucha contra la corrupción como también para avanzar en la consolidación del gobierno electrónico. Entre los documentos beneficiados están certificado de matrimonio, certificado de defunción, certificado de nacimiento, certificado de estudios, entre otros. Si un profesional boliviano quiere ir a ejercer esta profesión al exterior, en algún país miembro, obviamente, ¿primero debe apersonarse las oficinas acá en Bolivia? Así es, un documento de educación, media, técnica, superior, que necesitaba ser legalizada, pasando por todo ese circuito de legalización tradicional, ¿no? Eh, ya, no, ya no necesita hacerlo, necesita que el documento sea emitido en la, en la entidad que ha originado el documento, inmediatamente pasar por las opciones de Cancillería. Esta, es importante decir que es un proceso paulatino, porque existe una, la misma eh, 3145, el decreto supremo nos eh, da un plazo para que todas las instituciones públicas puedan subir a una plataforma de información todos estos documentos emitidos. Recordemos que antes de la postilla de La Haya, que entró en vigencia el 7 de mayo, una persona que hacía un trámite debía pasar hasta seis etapas. En cambio, ahora solo deberá ir a la entidad emisora del documento y luego a Cancillería, donde en 15 minutos finalizará su gestión. Importante dar a conocer que la postilla de la Haya se creó el 5 de octubre de 1961. Bolivia se adhirió el 15 de febrero del 2017 en vista de su política exterior y en agosto del mismo año se aprobó la ley 967 que consolidó la suma de los países en el sistema simplificado de trámites, mientras que el decreto reglamentario fue aprobado en abril del 2018.